Un saludo desde un tiempo y un espacio distinto al de los asistentes a la presentación del primer número de la Revista Paraguaya de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Asunción. Sean ustedes bienvenidos a este evento de actividades presenciales, remotas, sincrónicas y asincrónicas. Agradezco por la invitación virtual a la profesora doctora y Concepción Vera de Molinas, rectora de la Universidad Nacional de Asunción al profesor licenciado Constantino Nicolás Guefos, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y por supuesto a las profesoras Marta Chenú y Valentina Canese, encargadas no solo de este proyecto editorial, sino de diversas tareas relacionadas con el tema que hoy nos convoca, la educación a distancia. La Universidad Nacional de Asunción es una institución de educación superior de prestigio en el Paraguay, con impactos local, nacional y regional, que procura temas diversos con altos niveles de especialización y también realiza acciones que impactan a la sociedad paraguaya, tales como la oferta de acceso a la educación superior a través de una modalidad a distancia. La educación a distancia, el e-learning y la valoración de modalidades educativas distintas a la presencial es una cualidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que se ha desarrollado a través de acciones concretas, de resultados de gran impacto, como la creación de cursos o carreras enteras en modalidades flexibles, jornadas de trabajo y reflexión en torno al e-learning, apoyo a las escuelas de educación normal del país a través de nodos tecnológicos, y más recientemente la producción y cuidado de una revista científica especializada en el tema. El liderazgo de la FACEN de la UNA a través de este tipo de productos se legitima en el contexto de la educación superior del Paraguay en un primer momento de la región y en general en los pueblos latinoamericanos. En este mismo sentido, es innegable reconocer el impacto del trabajo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción en materia de educación superior a distancia. La Facen tiene liderazgos individuales y grupales reconocidos en la institución, además de talento en formación y miras de crecimiento e impacto en Hispanoamérica siendo la construcción de una revista científica sobre los temas de educación a distancia una oportunidad para ordenar el diálogo especializado en estos temas. Los esfuerzos institucionales para abonar en la mejora de la modalidad a distancia son diversos en nuestras universidades. En algunos casos, se ha optado por la capacitación de docentes, en otros, por el rebustecimiento de la infraestructura tecnológica para el almacenamiento de recursos de aprendizaje o para pagar licencias de uso de software o adquirir hardware de especificaciones incluso comparables con los de la industria. Sin embargo, el camino de la reflexión, el análisis, el diálogo franco y abierto sobre la educación a distancia que capta y hace escuchar voces de investigadores, académicos, estudiantes de posgrado u otros actores relacionados con el fenómeno del Paraguay o de otras latitudes, pareciera ser un camino adecuado para ubicar a la Universidad Nacional de Asunción en el plano de discusión internacional con la batuta en la mano, convocando a los autores a enviar artículos científicos, dictaminándolos a través de un proceso riguroso de trabajo de pares y agrupándolos para su circulación global. La revista Paraguaya de Educación, a distancia, es entonces un proyecto editorial de publicación semestral en formato digital en el que se incluyen textos científicos rigurosamente elaborados. En el primer número de la revista se incluyó una docena de artículos en los que se reflexiona en torno a los cursos abiertos, masivos y en línea tanto en México como en Canadá, España y el Paraguay los ambientes digitales de aprendizaje, el aula virtual, la narración en el ciberespacio, las modalidades semipresencial y bimodal asistidas por tecnología y su relación con el grado de apropiación tecnológica de los actores universitarios. El número uno de la revista, además, convocó a un grupo de académicos de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos y México, quienes tuvieron la oportunidad de presentar en la Universidad Nacional de Asunción versiones orales de los artículos que hoy se pueden leer en la revista. La continuidad de la revista no es sencilla, no es una tarea menor. Y es por eso que una presentación como la que se está llevando a cabo en la institución el día de hoy, es no solo importante para la difusión del proyecto, sino necesaria para que la comunidad de la UNA se apropie de la revista y dimensione que no solo se trata de un logro del Departamento de Educación a distancia de la Facen o de la UNA misma, sino del Paraguay como nación. Ahora, hay dos tareas, al menos, que quedan del lado de la audiencia. Dos acciones que servirán para consolidar la iniciativa editorial de la Universidad Nacional de Asunción. Primero, la lectura crítica de los textos que componen cada número, por tratarse de una publicación semestral, da perfectamente bien tiempo para revisar el número con cuidado, generar reflexiones al interior de la universidad y de sus facultades, de debatir con los autores o de discutir sus posturas en los claustros de profesores. Los estudiantes de posgrado o en foros de académicos con invitados de otras universidades podrán abordar temas de relevancia. La segunda acción que corresponde a las comunidades académicas de la UNA con intereses sobre educación a distancia es el envío de artículos para su consideración en la revista. Las reflexiones que viven los académicos de la Universidad Nacional de Asunción en relación con la temática central de la revista es un insumo importante. Tal es el caso para el número uno de, la, de, de esta revista, las experiencias metodológicas y de virtualización que reportan los profesores de facultades de odontología y de ciencias químicas. Asimismo, la extensión de la invitación a sus redes de, colo de colaboración resultará de utilidad para el comité editorial. La labor de este y de otros comités editoriales no es sólo de estilo, las revistas académicas en estos tiempos necesitan de una tarea de curaduría, que demande sensibilidad en la selección de los artículos, de un hilo conductor que oriente la secuencia de sus contenidos y del conocimiento de la problemática actual para dar contexto a cada número. En este mismo tren del pensamiento, lo que el comité editorial de una revista hace es equivalente a la labor de un museógrafo quien elige a los artistas de la exposición, los cuadros adecuados para su exhibición, la instalación de las obras, su iluminación e incluso propone una ruta para recorrer la galería. Cada número de la revista irá cre creando reflexiones y promoviendo el debate, destacando fenómenos y problemáticas relevantes de análisis necesario. Y aunque las revistas se ubican en una facultad de una universidad, la interlocución es de un orden geográfico mayor. El campo es amplio y las temáticas diversas. Temas como el sindicalismo y los contratos colectivos de los profesores a distancia, los recursos digitales para la enseñanza y el aprendizaje, el uso de software y hardware especializado para esta modalidad, el seguimiento a estudiantes o la capacitación de los docentes, los MOOC, las píldoras educativas y otras modalidades de aprendizaje flexible, sin duda ocuparán espacios valiosos en los números siguientes de la revista. La revista misma es un recurso educativo que promueve la formación en modalidad flexible. Los lectores pueden revisar sus textos con independencia del tiempo y del espacio. Quiero felicitar a la institución por el primer número de la revista paraguaya de educación a distancia por los liderazgos de sus profesores y por el espacio académico para la discusión iberoamericana en torno a la educación a distancia que con este proyecto abren. Tojo por A.P.M. Pendetambiapó. Yo soy Alberto Ramírez Martinel, profesor investigador de la Universidad Veracruzana.